Continuamos con el curso de Ableton Live 9, en este video vamos a ver el efecto de audio reverb, voy a utilizar el reverb en un canal de audio, en este caso en el snare, pero ustedes pueden utilizarlo en el canal de audio de donde ustedes quieran utilizarlo, pero también podemos utilizarlo en canales MIDI, el reverb lo vamos a encontrar en Audio Effects, buscamos por orden alfabético y encontramos reverb o podemos escribir aquí arriba, Reverb y ya nos filtra todos los efectos de audio que tienen esos términos de búsqueda. Muy bien vamos a escuchar esto. Vamos a solamente reproducir el Snare. Ahora sin reverb, con reverb. Como pueden ver el resultado es muy interesante, no voy a explicar todos los controles ya que el objetivo de este tutorial es enseñarles lo básico del reverb, pero sí enseñarles algunos controles muy básicos, por ejemplo el decay que es uno de los más importantes, en este caso es 1.2 segundos. Vamos a aumentar el Decay Time, por ejemplo, a 2000. Como pueden ver, el efecto es mucho más prolongado, ya que aumentamos el Decay Time, y esto nos da la sensación que es un espacio mucho más grande, tenemos también las opciones de calidad, por ejemplo, eco, mid o height. Prueben con diferentes valores para escuchar los resultados. También el tamaño del cuarto. También podemos probar diferentes valores de decay time. También esto es muy importante, la cantidad de estéreo. Por ejemplo, un 75%. Vamos a aumentarlo a 1500. Otro control muy importante es el pre-delay. Vamos a escuchar diferentes valores. Y como pueden observar tenemos un filtro, por ejemplo corte de agudos, o cortes de graves. Es decir que nada más se va a aplicar el reverb en agudos, o en graves, o en ambos. También tenemos la cantidad de reflexiones y de difusión. Y tenemos el control Dry-Wet mojado o, o seco, es decir, con todo el reverb, sin el audio original. O con el audio original. Es recomendado poner un valor de 50% ya que tenemos audio original y el audio con reverb. Sin embargo, el reverb es muy utilizado en canales de envío. Voy a reemplazar este reverb aquí. Ya hemos visto esto de los canales de envío en otros capítulos. Vamos a enviar los envíos hacia el canal de retorno de reverb. Para escuchar los resultados. Algo muy importante que tengo que mencionarles. Que cuando ustedes envíen un reverb a un canal de retorno. En este caso estamos enviando el reverb al canal de retorno A. Debemos poner el mojado al 100%. Volvemos a escuchar. Podemos mutear la pista o podemos bajar el audio de la pista de retorno. Bueno amigos en el próximo video vamos a ver el autofilter